Estamos con Sergio Parra en este nuevo capítulo. Sergio poeta, librero, eh, actor cultural, fundador de los 80s, en cierta medida o partícipe fuertemente en los 80 sí. y has elegido este como uno de los lugares principales de tu Santiago de tu recorrido. Cuéntanos por qué has elegido este lugar, dónde estamos. Estamos en Franklin con San Isidro. Elegí este lugar por, por una figura biográfica. Yo llegué a San Rosendo del año 79 a trabajar. Y llegué a esta zona que vemos acá, que eran casas de adobe, eran dos bloques de adobe, de casa antigua de los años 40, ¿no? eh, vivía en dos bloques. Había un pasaje central donde dice empanada, por ejemplo. Ahí había sido el pasaje que daba al fondo. ¿no? que eran dos bloques ¿no? de adobe. La zona de allá era una zona eh, más deteriorada, ¿no? más ruinosa. Y esta zona era eh, principalmente habitada por eh, gente, de, eh, gente de delincuente, digamos, eh, lanza de cocoteros. ¿no? Y gente que trabajaba en el matadero en matarifes, no. Yo arrendaba una pieza acá. ¿no? Una pieza que estaba en el fondo. ¿no? Vivíamos como ocho personas. ¿no? una casa era más o menos grande, ocho personas, con un solo baño, ¿no? Eh, y todo, y bueno, yo llegué, trabajaba, trabajaba de junior y llegaba acá a las tardes, ¿no? Y normalmente se hacían partidos de fútbol en la calle que está acá, la que sigue ahí, ¿no? Entonces se, se juntaban tanto los lanzas, los cocoteros, ¿no? A jugar fútbol con los chicos de acá del barrio, ¿no? Entonces hacía una competencia, se armaba una copa de fútbol, ¿no? Entonces era muy divertido que estaban jugando la pelota y tú no podías acercarte mucho ni a, a pegarle las patadas claro. porque siempre ten, tenían cortes, ¿no? Entonces, este, este era todo adobe. Hubo un incendio muy grande, se quemó el primer bloque hacia allá, el año 80, se incendió todo, todo eso se incendió, quedó solamente este bloque donde yo vivía y de ahí a los dos años, que un sitio de heriazo, ¿no? Y de ahí se empezó a aparecer los primeros eh, locales de persa, que estaba primero en los galpones, que era la curtiembre del matadero, que estaba ahí, que quedó abandonada, y se a, a, apareció el persa. Aquí había en la esquina, en, en Obres, había un, un restaurante, que se llamaba El Hoyo de Don Pepe, ¿no? que era como un suerte de, de un clandestino muy duro, ¿no? era como el farolito de Michael Laurie, debajo del volcán, que era una de restaurante como prostíbulo también. Había una famosa chica que se llamaba Paloma, ¿no? que era como la musa de todos los chicos de, del barrio. ¿no? Y él tenía una camioneta como larga, muy larga, que le decíamos la funeraria. Normalmente, eh, y esto es real, normalmente una vez a la semana aparecía un cadáver en, en la calle. Cuando salía a trabajar o había un muerto. A mí me da la impresión de que en tu primer poemario, La Manoseada, das mucho cuenta de esta vida de barrio, de las primeras impresiones. Se supone que La Manoseada, en cierta medida, eres tú, un alter ego tuyo, o se puede tener esa lectura. ¿Cuánto hay de esas vivencias plasmadas en el libro? Hay críticos que dicen que tú vives y evidencias la experiencia un poco. Que ese es como el... Sí, yo creo que gran parte de la producción de lectura apare aparece desde acá. Primero uno mira, ¿no? Mira, mira, se relaciona con la situación y las historias que te cuentan, ¿no? Y después aparece la escritura, la escritura es tardía a la experiencia, ¿no? Y mucho, mucho parte de acá, una razón sencillamente porque es, es por la cosa económica. Gran parte de, de, la, de lo que atraviesa toda mi poesía es el miedo y el terror a la cesantía. Todos los poemas, desde el primer libro hasta el último, el terror es la cesantía. Para una generación como, como, como nosotros, que tenemos a romper ahora cuarenta y tantos años, eh, siempre el terror ¿no? fue eh, quedar cesante. ¿no? Cuando uno empieza a trabajar desde muy joven, eh, tú empiezas a tener la pues, posibilidad de pagar la pieza, eh, llegar al lugar de trabajo, ¿no? y eso es economía. Y ese terror al la, a la, a no tener eso, es una fragilidad que, que siempre queda absolutamente para toda tu vida. Viene la crisis de los 80, la crisis económica de muchos despidos. Y era un terror eso, ¿no? Cuando estaba trabajando de junior, yo me licencié de junior a los 24 años. A ¿no? los 24 años yo publico mi primer libro y me. Y me, y me, y me publico un libro y el dueño donde trabajaba, que estábamos como un main, que puedo a ir a ver ahí, me hizo estudiar en el cuarto medio de la nocturna. ¿no? Entonces, siempre se terror hasta el día de hoy, ¿no? Cuando yo veo que. Eh, que hay una crisis, no sé, en Asia, bueno, y yo tirito, porque siento que va a, llegar el, va a quedar cesante. Bueno, no tengo profesión, nada, bueno que no como el librero, pero siempre ese terror innato de, de la cesantía y, de alguna forma, refleja todos mis poemas, refleja todos esos sujetos en esa precariedad, ¿no? El no poder armar familia, el no poder armar una vida, ¿no? Una vida, ¿no?, pues, siempre depende de una economía. Claro. Yo creo que gran parte de la generación que vivió en este barrio se perdió. Se perdió, probablemente están casados, probablemente las amigas de acá lideran en alguna población, con muchos hijos, con huevones que le sacan, le pegan, Hay mucho intrafamiliar familiar. Porque aquí no creo que haya salido alguien muy feliz que digamos. Ya había una, una, una, una generación perdida ya en este, en este barrio. ¿no? Yo no, no creo que Siempre he imaginado que muchos de estos amigos que vivimos acá o compartimos eh, la esquina que los juntábamos ahí, probablemente ya no están. No están y son probablemente estén bajo tierra, estén presos, porque no tenían otro destino. No había otro destino más que sobrevivir en, en, en lo que ellos podían hacer, que era robar y delinquir. ¿no? Sergio, estamos en tu segundo lugar del recorrido que has decidido trazar. Cuéntanos dónde estamos y por qué has elegido este lugar. Esta es calle Main con Alameda. Este es el segundo lugar al cual yo llego a trabajar. ¿no? Eh, y es el lugar que más marca literariamente mi poesía. ¿no? Un día caminando por acá cruzo al frente y se estaba abriendo una tienda de confecciones llamada Rochester. Una tienda de confecciones de ternos. ¿no? Estaban abriendo la tienda y le pregunto a una persona que está ahí si se va a gente. Y se habla con, don, con el dueño, que era don Salomón, que ¿no? era médico uruguayo, que había estado en Cuba eh, apoyando como médico la revolución cubana. Y, cuando, y se viene a Chile a, a, como médico voluntario a la Unidad Popular. O sea, de junio en la mañana y en la tarde ayudaba a, a, a ventas. Y la hora de colación me dedicaba a leer, ¿no? Mi hora de y ahí en los papeles mismos que envolvíamos los trajes o los pantalones que vendíamos las camisas me ponía a escribir. Yo escribí en unos papeles grandes, escribí ahí, y ahí escribí en ese local, escribí la manoseada. Ahí escribir. Entonces o sea, me veía leyendo y escribiendo un día, me preguntó años después, como dos años después, ¿Qué, qué, ¿qué escribía? Le dije, ¿qué poesía? Ah, me dijo, Dale, muéstrame tu poesía. Ah, le muestro todo lo, la manoseada, le gustó. Dijo, publiquémosla, yo financio el libro. Ah, sale el libro, se presenta el libro, me censuran un poema, ¿no? En ese momento estaba Carlos Frande, director de la Cámara del Libro, censuran un poema que hablaba del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, yo igual leo el, el, el, el libro, el poema, la gente me insultó porque decía no, eso no es poesía, ¿no? Porque era un lenguaje más callejero, urbano, ¿no? Y la vida siguió normal, ¿no? Yo tenía, tenía publicado el libro, yo seguía caminando por estas calles, ¿no? tomando unos shock, no viviendo en una pieza. No, no, estaba ese clavur como que, digamos, de un libro. Literario. ¿no? Estás limpiando el baño. Y a, lo, a las como dos semanas siguientes, don Salomón me llama a su oficina. ¿no? Y dice, ya, Sergio, has publicado tu libro, estás tranquilo, estoy muy orgulloso de ti, eres muy responsable. Pero yo tengo otro proyecto para ti. Mira, quiero abrir dos tiendas en Chile. Una en Conce y una en Talca. Entonces yo lo que quiero es que tú elijas a qué local te crees Eres como jefe de local. O a talca, o en Conce. Yo miraba este mapa y él con todo el entusiasmo de que, que ya había publicado un libro y eso era... ya, ahora hay que trabajar. Yo veo esto entonces bueno, ahora te vas a ir de vacaciones, te vas a tomar una semana de vacaciones, le voy a dar algo de dinero, y cuando vuelva, vamos a partir a estos dos lugares a buscar una tienda para que tú te hagas cargo de ella y vivas allá. ¿Eh? Miro todo esto, recibo el sobre, con ¿no? pues el dinero que me don Salomón, me despido de él, cruzo la calle, tomo una micro acá a la esquina, cruzo la, tomo la micro, me voy, me voy y nunca más volví que tú tomaste una decisión al momento de partir y no volver a, a ser un junior. Y acá viene también el inicio de tu relación con la literatura, que es, tengo entendido, de la mano de Pedro Lemebel, quien te rescata de las fauces de un contingente policial o algo así. Sí, aquí empieza a partir ya una cosa cultural. Saca el primer libro de alguna forma que fue leído y marcó de alguna forma una parte de la generación, ¿no? armó lectores, espectadores. Y también se me importa bien porque aparece Matucana 19, de Jordi Lloret, ¿no? Donde nos, empezamos a juntar mucha gente de muchas disciplinas, ¿no? eh, tocaba UPA, los prisioneros, el electrodoméstico, eh, pintaba por oro, Pablo Domínguez, eh, se hacían festivales, ¿no? entonces todo viene de la época anyway. Y empiezan las primeras protestas también en esta zona, que al frente estaba también la, la Vicaría Pastoral de Ubrera, no Yo me acuerdo que había un tipo de, de maletín que, de barba que, que era Correa, después con lo año era Correa, ¿no? y llegaba a la Vicaría ahí y lo juntamos todos ahí, y empiezan las primeras protestas más simbólica que hubo acá, que fue eh, cuando quemaron a, a Carmen Gloria y a, y a Rojas, eh, el fotógrafo de Neire, y aquí se arma la primera gran protesta fuerte con la Municipalidad de Usach que está un poco más allá. Y de repente vamos corri voy corriendo por la calle Londres, París, eh, con muchos carinos detrás, persiguiéndonos, y de repente un tipo me agarra de acá y me lanza afuera de, de, de, de que viene un piquete de carabinero. Me lanza, me toma y dice, corramos. Me dice, y Corremos hacia la Alameda, llegamos al cerro Santa Lucía, nos sentamos en una banca así, y de repente nos veo así un tipo de pelo largo, con su morral. Me dice, nos salvamos. Me dice, sí, nos salvamos". Nos vamos a conversar y me dice, y digo, ¿qué hace? Y digo, no, yo trabajo en una tienda de confecciones, no, y digo, no, soy profesor de artes plástica de Puente Alto. Me mm -hmm. se llama? Pedro Mardone, que es Pedro, le me ven el... después. Y ese año también, el año 87, me otorgan la beca Neruda, la primera beca que da la Fundación Neruda. Y ese mismo año, así por na así nada, al año siguiente, eh, me invitan a España. el me veo sentado en un avión, yendo a Europa, invitado por lo que tú haces, ¿no? por lo que tú escribiste. Una cosa demencial, no? No, no, no, no entendía por qué estaba pasando eso. De ¿no? ahí llegó a Europa y ahí llegó a España, Madrid, vamos a Málaga y ahí nos contamos un gran encuentro de escritores que se hizo, donde habíamos como 60 escritores de América Latina. Y ahí vuelvo a Chile y me consiguieron una, eh, una beca como escritor, ¿no? eh, autodidacta. y... Me da la American Poetry, en el Nueva York y me toca irme a Berkeley. ¿no? Y otra locura también, porque llegáis a Berkeley y te, como te toman, estás un día en el hotel y te llega a la traductor y te lleva a un lugar, a un salón, donde hay una prehistoria de poesía y te sientas y está Robert Creeley, Michael Palmer, Diana de Prima. Entonces como, de <risa> Maine a uh, Berkeley, de Franklin a uh, uh, Madrid. Sergio, estamos en el tercer lugar de tu recorrido. Nos has traído a un punto central de la capital. Cuéntanos dónde estamos, por qué estamos acá, qué te merece la pena de todo esto. Estamos en Plaza Baquedano, Plaza Italia, como se llama mucho, mucho lugar de celebración. Pero acá, lo que me, lo que me gusta más acá, porque aquí cambiamos registro de lo que fue Franklin May. ¿no? Acá empieza una parte de mi vida eh, de mucha alegría, eh, o de, de reunirme con otro tipo, uh, otros amigos, escritores, pintores, músicos, y empieza durante el año 82, 84, hasta el, de, cuando gana el No, la gran fiesta. En este edificio vi, acá, vi la poeta Carmen Berenguer, ¿no? ahí eh, vimos todo el proceso de, del, del No, encerrados ahí porque estaba todo esto en, en, en estado de sitio, ¿no? No podía andar en la calle, y ahí vimos el no con el bebé la Carmen, el Pancho, la Mirna, una amiga. Y cuando ganó el no, fuimos los primeros en salir y e irnos al caballo. Y no, al caballo está todo en silencio, todo este estaba en silencio. Y esa torre que estaba ahí, había gente como mirando para afuera que no se podía, no, no sabíamos si eran CNI, iba a pasar algo, alguien iba a disparar de uno de estos edificios. Se llena en. En una hora, toda la Alameda, toda la Alameda, con champán, globos, todo el mundo bajó de los edificios a celebrarlo, a celebrar todo esto. Y ahí empezó una ganga. Yo creo que fue, ha sido la única manifestación a la que he venido a, a, a, a esta plaza. Todo el mundo celebrando. Esto fue una fiesta increíble. Pues ya veníamos de una fiesta. Había Cuatro años antes ya eh, habíamos salido ya de como habíamos estado en, en Maine. Aquí fue otro cambio de ánimo. Acá, juntarse con personas que pensaban igual que tú, que querían cambiar la historia, querían que se acabara la dictadura. Eh, pero apareció un cuerpo social, que era el cuerpo, y era la fiesta. expresarse bailando, ¿no? ya no era ni lamentarlos por la dictadura, sino que ganarle a la dictadura bailando y tomándonos en la ciudad. Apareció toda una poesía urbana, apareció toda una música y era habitar la ciudad íbamos a un bar al Jaquemate, Jaque y ahí se juntaba Enrique Lin, llegaba cineasta, Jorge Telierno filósofos, y se discutía. Y después de discutir, vamos, armamos una fiesta, y todo el mundo prestaba un departamento, nos íbamos todos a bailar. Se juntó también que venían volviendo a Chile, lo dijo a los retornados. Se empiezan a abrir las primeras medidas de retorno a los exiliados, y viene, empieza a volver muchos hijos de retornados que traen la música, traen una forma de vestir, ¿no? O sea, se empieza a armar toda este, esta relación de gente y empieza a brotar una alegría y un deseo de que todo se acabara, pero con mucha alegría. Y eso fue, creo que... Esto no se vuelve a repetir, yo creo que toda esta gente que vivimos toda esa, esa época, el desencanto posterior que viene, a no encontrar un lugar ya nuevo donde poder disfrutar eso, eh, trajo mucha frustración, ¿no? Mucha frustración. ¿Y qué, qué pasa entonces? Ustedes se luchan, se reúnen como artistas con un pensamiento político, con un pensamiento cultural como en busca de algo, y de pronto ven que aparece el no. ¿Qué pasa con, él, con su lucha común? ¿Qué pasa con todo eso? No, cuando gana el, gana el no, hay todo el periodo de celebración, todo, pero después se instala la política. La política que no deseaba mucho, pensaba que iba a ser una política mucho más participativa, eh, iba a haber mucho más alegría. Eh, la, la, la, los lugares que estaban en abandono, los lugares sociales iban a participar de esto. Se volvió a instalar la política, ¿no? Eh, quedaste en un momento en, en un lugar que no podías eh, protestar o, o, o manifestarte contra lo que, lo que iba estaba sucediendo, ¿no? Porque es, o Se había ahora la dictadura y ya no podías alegar contra la democracia porque la democracia la habías ganado, había luchado por ella, ¿no? Entonces te hemos secuestrado también durante muchos años. No puedes decir que, ¿sabes que esto no nos gusta este modelo económico? Que es la misma continuidad que había llevado Pinochet. Entonces, cuando te veías discutiendo contra el modelo económico que tenía instalado Elwin y después instaló Frey, es, cierto, es poco menos que ahí que en un lugar del fascismo. Entonces, te secuestrado también por la democracia. Los riesgos de la democracia es que que ha secuestrado por la democracia también. No puedes alegar contra la democracia después de una dictadura, ¿no? Entonces, eso era muy complicado, ¿no? Y ahí se disolvió todo, ya no hubieron más fiestas, la gente se replegó a sus casas, entró una individualidad, ¿no? Todo el mundo empezó a, a armar su propio negocio, ¿no? Eh, los celos, las luchas de poder, ¿no? Si no estabas adentro del poder, estabas afuera, ¿no? Y eso fue muy complicado. Creo que hubo otra marginalidad. Todos los agentes culturales, toda la gente que trató de luchar con la dictadura, ¿no? de la, del ámbito de la cultura, quedó fuera. Sin embargo, quedó tú en 93 publicaste tu segundo poemario, ya sí. en Democracia. Lo bueno, que pues, en poemario, poemas de Paco Bazán, y ahí muestra un poco el desencanto, ¿no? El desencanto que había con esa generación de... de, de no, tener, no tener un lugar, ¿no? que Tanto esperar por un lugar, ¿no? Eh, el sujeto tampoco tenía un lugar, ¿no? Estaba eh, en la solo la calle. La calle era el lugar y empezaba todo de nuevo a construir un imaginario, a formar nuevas... Es decir, levantar de nuevo un capital cultural, ¿no? eh, entusiasmarse de nuevo. Eh, empezaron a desaparecer todos los medios de comunicación. Es decir, el, el, los, las propias políticas dejan, dejan caer todas las revistas, todas las revistas como culturales, políticas, empiezan a desaparecer. ¿Cómo reaccionaste tú personalmente ante esta alegría que vino y duró tan poco? Yo lo expresé, yo creo que en, en todos esos poemas, yo creo que vuelve también ese, se vuelve a instalar el terror de la, de, de la cesantía, se vuelve a instalar porque no es que uno, que no estabas esperando que el gobierno te diera trabajo, sí, sí. cada uno trabaja, ¿no? Pero sí que hubo participación, ¿no? Eh, el modelo económico no cambió, ¿no? La educación siguió empeorándose, eh, eh, la cultura... Eh, es no el, tenía el espesor que tenía bajo la dictadura Sergio estamos en el cuarto lugar de tu recorrido que ha sido un poco entender la perspectiva tu perspectiva de las cosas y ahora estamos en tu cuarto lugar eh, preséntanos dónde estás y por qué has elegido este lugar como uno? como cuarto lugar de cierre el, de este capítulo en el cual nos oficias de guía. Estamos en... José, eh, esta es Santa Lucía, José Miguel de la Barra, Barrio de las Artes. este lugar como... lugar de alguna forma... de haber eh, salido, de haber eh, estado ya en Franklin, ¿no? en Maine, Plaza Maquedano. Y el lugar último que me he constituido como sujeto, como persona. ¿no? Vivo acá en este barrio lo eh, he visto he he crecer, ¿no? llenarse de café, llenarse de gente que disfruta, convive, de la tolerancia, ¿no? creo que los barrios más tolerantes que hay, ¿no? en toda la diversidad sexual, ¿no? vivo acá, vivo en el edificio al frente, tengo la librería a 200 metros, ¿no? la librería que de alguna forma me formé con Paola Barría hace 8 años. La venimos justo cuando cumplí 40 años. Se supone que venía haciendo una, dep una depresión. ¿Qué voy a hacer? la hice los 40 años? ¿No? Estaba cesante ese terror a la sensación que siempre he sentido en mi vida. Estaba cesante. Justo encontré a Paola Barría, que es mi socia. Me propuso hacer una librería. Eh, yo dije que era lo mejor que podíamos hacer. 25 días armamos metales pesados. Y es un lugar que siento que es como la casa de, de mucha gente, de muchos amigos. Y se hacen reuniones, se junta gente, se conoce gente, eh, y todo es la línea, todo por ese servicio. ¿no? ¿Te parece si nos acercamos sí. un poco a ese lugar? Hemos llegado a tu lugar, uno de los lugares más importantes de tu recorrido por Santiago, y. El nombre lo tomaste de un poemario de Yanko González, si no me equivoco. ¿De dónde viene todo esto de metales pesados? ¿Y de dónde viene, eh, tras ese miedo de los 40 años, la crisis de los 40, esta reafirmación de hacer este proyecto y posicionarlo como una de las librerías habladas por toda América Latina? Digamos que me caminando a, a, a comer en un restaurante eh, chino que está acá a la vuelta con Pedro, con un grupo de amigos. De repente miramos al frente y decía, se arrienda este lugar. Antes estaba Rubenstein, que vendía a arrendar el smoking para el matrimonio. ¿no? Dice, se arrienda, y lo anotamos el teléfono, cruzamos, anotamos el teléfono, fuimos a comer al chino. Y Pablo averigua eh, todo esto y, y me dice, lo podemos arrendar. ¿En cuánto tiempo voy a estar lista la librería? Y dije yo, 25 días, armamos esta librería. Nos habló con Jorge Loviano, que es el arquitecto que hizo todo esto, entonces estábamos, nos juntamos, me acuerdo, en el bar El Insomnio, que estaba acá en Bellavista y pusimos una botella de Jack Daniel a buscar el nombre de, de la librería, ¿no? Bueno, todo el mundo estaba feliz que íbamos una librería, un lugar para encontrarnos todos los amigos que estábamos dispersos después de, de, en democracia, y, y pasamos por todos los nombres, y uno de los nombres que, que peleó la pelea dura, dura, era Salón de Belleza Libros, que era por Mario Velatino, Salón de Belleza Libros, y un día le preguntamos a Jorge cómo iba a ser la librería. Me dice que iba a ser una post-industrial, todo mecánica, todo un set. Entonces ahí buscamos Metales Pesados. Recordé de, de Llanco, Metales, metales Pesados, que era un nombre raro ¿no? para una librería. Eh, comuniqué con Gianco, que estaba en Barcelona haciendo su doctorado y le dije que si me pasaba el nombre, ponerme una librería. Me dijo, sí, pongamos el par de Metales Pesados. Después armamos la editorial Metales Pesados, ¿no? publicamos cosas de estética, filosofía. ¿no? Pero más que nada, aula, aula librería también es un lugar de encuentro, como te comentaba un poco acá. Acá llegan todos los amigos de escritores, los artistas. Eh, pasa todo el mundo. ¿no? Pasa todo el mundo y se junta acá. Es como un lugar de encuentro. Si tú quieres ver, encontrarte con alguien en Santiago, pasa por la librería y están todos los teléfonos de toda la gente que tú quieras, del área que tú quieras conocer. ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el, el, el valor agregado que entrega Metales Pesados para que haya logrado posicionarse mantenerse a lo largo del tiempo y, además, ser reconocido eh, internacionalmente? Yo lo principal es que tanto yo como Víctor, Miguel o Paula trabajamos acá. Aquí no hay gerente, no hay nada. Trabajamos y... Vend yo vendo libros. Es Una cosa que a mí me gusta es vender libros, atender. Yo jamás estoy... Creo que, no sé... Sentarse para mí no, no, no, no existe la librería, yo creo que atiendo, me gusta atender, ¿no? Yo te puedo vender, te puedo vender rápidamente cinco libros porque me gusta conversar con, con los lectores, creo que les gusta, ¿no? Yo creo que nunca hay que defraudar a un lector y siempre ser honesto. Si alguien te pregunta, ¿qué tal este, qué tal este, este libro? Si no lo han leído, te dicen, ¿sabes que no lo he leído? Eh, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se viene de tu próximo poemario que vas a publicar a los 50 años y que ya tiene un nombre definitivo aparte? <risa> yo, creo que, yo creo que todo el programa y del recorrido que hicimos desde Franklin hasta ahora, yo creo que es un cierre un libro yo creo que... No es que uno quiera cerrar una, un ciclo, pero hay ciclos de vida que tienen que cerrarse, ¿no? Eh, voy a decir algo que, eh, que es un verso de Nicanor Parra, que dice que hasta las prostitutas saben retirarse a tiempo. ¿no? Eh, creo que como poeta hay momentos que uno debe retirarse. Eh, eh, quizás, si, hay, si hay algo más que decir, lo diré desde eh, de otro lugar, que está publicando libros de otros poetas, porque un editor también es escritor. ¿no? Eh, sí. Cuando uno no puede decir, no puede decir algo con sus palabras, con su escritura, busca un libro que lo diga. ¿no? Sí. ¿no? Sí. Y yo creo que ya va a llegar una etapa en que voy a buscar libros que digan lo que ya pienso o lo que yo quiero que la gente lea. ¿no? Sergio, te queremos agradecer haber trazado tu propio recorrido por la ciudad, dándote entrega de Wow ¡Qué bello de... esto! Que da un poco de cuenta de los lugares que has elegido, que son parte de la configuración de tu ciudad. Y nada, muchas gracias por el tiempo y la jornada externa. No, esto es, es muy bello porque uno tiene, tiene mucho significado para mí. Es muy curioso porque una de las cosas que... Yo siempre sé que me regalaron uno a mí de esto. Yo se lo regalé a un amigo una vez que se fue a Japón. Creo que los llevé a recorrer parte de mi vida que creo que muchos amigos conocen pero que ahora lo va a saber más gente. Fue como la novela de Celine que es mi favorito, es el viaje al fin de la noche. Creo que viajamos a un lugar donde viví, eh, que estoy orgulloso y estamos parados ahora en un lugar que también me enorgullece. No a ver, vivió ese tránsito de vida ¿no? que he compartido y, y con la ayuda de mucha gente. ¿no? Creo que es, Estar acá parado es también en, es por mucha gente, por muchos amigos escritores que me ayudaron a estar acá. Y eso se agradece siempre y es... Uno está acá por mucha gente. No estás porque uno ha estado solo siempre. Y gracias.